Vivimos en un tiempo, bueno, tú ya sabes, este, es un tiempo tan divertido. Una invitación al asombro, al repensar las cosas y fundamentalmente una invitación a prepararse para todo, como no sabemos lo que viene. Aunque sí podemos ir leyendo algunas tendencias. Hoy quiero, y en especial después de haber escuchado a algunas personas recientemente, Decirte qué importante es eh, no idealizar, eh, ya sean doctrinas, eh, religiones, eh, personas, eh, conocimientos. Fíjate que idealiz por idealizar a una persona terminamos decepcionándonos de ella y luego no sabemos qué hacer con esa frustración a cuestas, deambulamos arrastrando el alma, simplemente baja tu nivel de expectativas. O no dependas de ellas, puedes tener expectativas, lo importante es no depender de ellas. No se dieron, no se le como esperabas, listo, seguimos adelante, la vida continúa. Esto es una danza de probabilidades, de incertidumbre. Tampoco podemos idealizar eh, eh, los conocimientos espirituales. No hay una sola verdad. No hay un solo camino. Tampoco podemos idealizar lo indígena. Lo indígena ha quedado atravesado por cantidad de influencias siglos después de un contexto colonial, mestizajes de por medio, procesos deculturativos, galopantes, han hecho que la cosmovisión originaria de los pueblos indígenas de los cinco continentes ha quedado pues, profundamente afectada en mayor o menor medida y creo que es muy oportuno si queremos aproximarnos de manera profunda y honesta a ellos que evitemos cualquier idealización. Tampoco podemos idealizar la ciencia en esta época en la que parece ser la panacea, la tabla de salvación, eh, el lugar desde donde va a venir eh, la respuesta eh, a todos nuestros problemas, no es cierto, sabemos que no es así, la ciencia es la que más se equivoca, prácticamente avanza refutándose a sí misma. Además de que detrás hay una danza de intereses, detrás hay una serie de manejos políticos y unas estrategias de comunicación. A veces, cuando escucho algunas respuestas por ahí que dan a las preocupaciones más actuales, me pregunto si esto vendrá de un investigador, de un científico o del departamento de publicidad y marketing que van eh, pues fabricando respuestas. Eh, adecuadas a lo que está preocupando a la gente, el mundo está así. Creo que es importante que profundicemos, importante que nos amiguemos con la reflexión, con la lectura, con la actitud crítica, eso yo voy a insistirlo eh, constantemente. Necesitamos en tiempos como estos preservar una mirada crítica, preguntarnos más, Dudar sin miedo y gradualmente, poco a poco, nos daremos cuenta que realmente eh, la vida sí es compleja, sí es interesante, sí puede ser divertida, eh, en realidad puede ser lo que uno quiera. Y en el fondo es una escuela en la cual exploramos nuestra conciencia y hacemos que crezca. De eso se trata. Por ahí es. Creo que circunstancias como lo que estamos pasando actualmente son una buena oportunidad para tantas cosas. Entre ellas, para de la mano del alerta sereno. Estar muy atentos y desde nuestro eje de serenidad, eh, pues ejercer ese discernimiento, ojalá lúcido, que nos permita sembrar las decisiones que mañana se traducirán en los frutos deseables que nos posibiliten una vida como soñamos, vivir. Como siempre, reflexiónalo, compártelo si quieres y continuemos encontrándonos. Ya sabes que puedes inscribirte a nuestro canal, ya sabes que esto tiene una secuencia invisible que en el fondo estamos ya bordeando las cuatro décadas y media hilvanando estos conocimientos inspirados en la sabiduría ancestral, pero tamizados por nuestra experiencia y profundamente aclimatados a este tiempo. Un abrazo y hasta la próxima.